El pastor Elton Melo está lanzando su nuevo libro, 40 días de oración. Si está buscando una forma poderosa de mejorar su vida de oración y acercarse a Dios, este devocional lo ayudará a concentrarse en las cosas importantes de la vida y desarrollar una relación profunda con Dios. Los principios del cristianismo están llenos de abundancia y, si se siguen correctamente, pueden ayudarte a superar cualquier obstáculo en tu vida. En este libro, aprenda consejos sobre cómo atravesar los desiertos de la vida y convertirse en más que un ganador. 40 días de oración y ayuno cambiarán tu vida para bien. 40 días de oración es una forma poderosa de enfocar tu fe y encontrar soluciones a tus problemas. También es una gran manera de aprender sobre los principios del cristianismo y cómo vivir en abundancia. Este libro está disponible en amazon.com para dispositivos Kindle y imprime a solicitud. También en sitio alcancevictoria.com. Ver los enlaces a continuación. Buena lectura.